las informaciones del mundo deportivo. En este momento, como habíamos anunciado, está con nosotros Dorina Rodríguez, ex candidata a diputada por la provincia Duarte. En estos momentos a lo interno del PRM hay un debate y una lucha de intereses, hay que decirlo, por quién será la per quién será la persona que estará al frente de la curul Dejada por el señor Olmedo Cava. Buenos días, Dorina. Qué bueno tenerte acá. Buenos días, Carolina. Buenos días, Weiner. Que hola, para hola. el famoso Yerjan. Pero para mí, Weiner. <ríe> sí, que sí. los conozco de mucho tiempo. Muchísimas gracias. Primero, a Dios. Porque honestamente... Pero, ¿yo me puedo quitar esto? Sí, claro, claro. <ríe> porque veo que no tienen y estamos lejos. Sí. Primeramente, quiero darle las gracias a Dios. Porque solo... Con la fuerza de él yo he, yo he podido superar y todavía estar de pies. Honestamente me ha tenido que contener y fortalecer porque han sido muchos los retos que he tenido que superar. Desde ese momento que dije sí, aspiro a diputada. Para, eh, yo no sabía como que eso era un derecho de solamente los dominicanos con muchos recursos llegar a una posición eh, así. Ahora, independientemente de todo, al final del camino, lo que yo quiero ser es una conferencista inspiracional y solo el que logra grandes hazañas puede inspirar. Por eso estoy aquí de pie con fortaleza, eh, no reclamando, sino confiada, confiada en la justicia divina, confiada en mi partido de que yo lo voy a lograr y que voy a ser la representante de toda la provincia de Duarte. Dorina, usted participó dentro de lo que fueron las elecciones, ¿verdad?, a nivel de diputación por la provincia de Duarte. Uh -huh. eh, el de ese grupo, el más votado fue Olmedo Cava, uh -huh. seguido de Nicolás Hidalgo. Eh, luego entonces le seguía eh, ¿cómo se José llama? Luis José Rodríguez. Luis Rodríguez. Y entonces ellos tres pasaron como, como diputado uh -huh. Y queda usted como cuarta más votada de ese partido. Eso. Al renunciar Olmedo Cava de su, de su curul, eh, ha entendido la sociedad que lo más correcto, lo más idóneo, independientemente de que no, que no está en la ley establecido así, sea que pase usted como, como diputada. Sin embargo, el diputado, eh, el exdiputado... Olmedo Cava dijo en este programa que la persona idónea para ese puesto era su hermano. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Yo quiero pedirle a producción que me pongan un videíto que yo le envié eh, para que sea la directora de ética e integridad gubernamental que te responda esa pregunta. Vamos a ver. Hay cosas que ya han creado un malestar histórico. Eso de que un diputado no puede ser diputado y por de la señora o de la esposa. Y a lo mejor después quiere que las mujeres va se vayan del cargo para hacerse inmune a cualquier cosa. Eso de que la ley diga que de una cerna hay que escoger uno, está bien la cerna, pero esa cerna no debería ser, sino con estas características, la sustitución de la por el abogado, por el diputado o la diputada que alcanzó la posición que lo seguía a ellos claro. y así el pueblo no tendría más sueño de que no de que de que fue el primo de que fue el hermano no, no, no de que fue una, una cosa legítimamente elegida por el pueblo no por diez personas que se reúnen a decir, ese es el señor eso porque si fue el más votado de la comunidad ya la comunidad, yo lo que quería. Y a quien va a representar esa persona es a la comunidad. Claro. Dorina, ¿cuántos votos sacó usted eh, en las elecciones? Mira, yo digo que saqué cinco mil y pico de votos. No, pero realmente. Pero junta. realmente en la Junta están registrados 4 mil cinco Pero como la candidata más humilde, yo no tuve acceso a mandar equipos a los diferentes recintos. Eh, Delegados, suplentes, defensores de votos. Y, pero siempre uno consigue personas que le tienen estima a uno. Y fue muchas de las mesas que a mí me dijeron, mira, en tal mesa te anularon nueve votos. En tal recinto te quitaron como 50 votos y se lo pusieron a fulano. Porque eso en, la, en, en, en las diputaciones generalmente se da. Eh, tú y yo somos delegados, yo soy delegada del PRM, que no debería ser. Tú eres del PLD y tú quieres que todos los votos que salcaron ahí se los pongan al diputado que tú estás apoyando. Entonces yo te dejo que hagan con lo de tu vot con lo de tu lo de tu partido, lo que tú quieras, para que tú me permita a mí que yo haga con lo de mi partido lo que yo quiera. Y eso se dio en muchas en muchas mesas electorales. Y tengo evidencias donde hice hasta instancia en la Junta donde se ven muchas irregularidades y a mí me anularon muchos votos porque simplemente no tenía quien me defendiera. En el momento, ah mira, un voto de Dorina. Eh, ¿Quién me iba a defender? No, ese está nulo porque se salió un poquito. Pero cuando era de otro diputado que sí tenía representante, ese voto lo defendían. Lo y aún lea. así, y aún así que den 4,885 votos, es decir, a 115 votos de 5,000. Dorina, conocemos ya bien la situación que hay con, con tu candidatura y esta curul que está vacía. Pensamos fielmente que el voto es representativo. ¿Cuál es la posición del PRM en estos momentos en torno al caso? La posición del PRM, de su gran mayoría de la gente consciente, es la posición de doña Milagros Ortiz Voz. Lo ético, lo democrático, lo justo, es que seamos nosotros, porque somos las personas que quedamos más cerca de llegar a la posición. Ahora, eh, se ha tomado un tiempo, porque honestamente nosotros como, como partido llegamos al gobierno en un momento de crisis eh, histórico muy especial, donde hay muchas prioridades y por eso no se ha tomado la decisión. Pero yo que he estado eh, detrás del tema, defendiendo cada persona, cada representante que confió en mí y que votó, puedo decir que en sentido general, a nivel del país, está... Ese sentimiento de que se respete la democracia y que nosotros representemos realmente el cambio que le vendimos a los electores. Por eso yo estoy confiada. Pero perdón, Yerian, a nivel oficial, o sea, eso es el deseo de la mayoría, pero oficialmente, ¿cuál es la situación? Oficialmente la situación es que el partido ha tenido muchos temas de suma importancia okay. y no ha habido el debido tiempo de la dirección ejecutiva para debatir a profundidad pero en las dos reuniones de la dirección ejecutiva que se han realizado después que está este tema la gran mayoría de la dirección ejecutiva nacional son gente consciente y están convencidas de que lo democrático no. es que seamos nosotros los que estamos más cerca de la posición Dorina, eh, con relación a lo que tiene que ver con la parte interna del de PRM yo he dicho aquí y lo aseguro, que usted no tiene padrino, porque si tuviera padrino ese caso tuviera resuelto hace rato, por lo menos señalada, donde la que va, ¿cómo está la situación suya, la relación con los demás dirigentes a lo interno del PRM específicamente aquí en la dirección? Mira, lo primero es que yo tengo el mejor de los padrinos, mm. mi amor. Porque bueno. si yo no tuviera ese padrino, no estuviera de pies en este momento. Y es Dios mi padrino. Y así lo declaro con fortaleza. Y que quede ahí grabado. Dios como que no se mete mucho en política. Bueno, ¿no? yo entiendo que me ha dado mucha fuerza bueno. para esto. Con relación a mis compañeros de mi partido, yo te puedo mostrar aquí una comunicación donde tenemos una gran representación de los dirigentes de toda la provincia, una representación, porque no hubo un tiempo de, de con estas situaciones de reunir personas, que sí están apoyando lo que es la democracia, que sí representan el cambio que nosotros le hemos presentado al país. Y en esa comunicación firmaron una gran representación de la dirección ejecutiva de aquí, de San Francisco de Macorís. Pero también... Una representación de los dirigentes de cada, de cada municipio y distrito municipal que componen la provincia de Duarte, donde también firmaron muchos alcaldes, regidores, la mayoría de la provincia de Duarte están ahí firmando sí, sí. en apoyo. Dorina. Y nuestro senador, Franklin Romero, que aquí en este programa habló de mi del apoyo, de que él cree que lo justo y lo, lo correcto es que sea yo, también la comunicación la firmó por el hace yo con lo que es el sello de la dirección provincial del partido. Correcto. Eh, ahí la, era la propia Milagros Ortiz que decía que se juntan 10 gente a tomar la decisión y a ese es que yo me refiero. A, si eso, Padrino, sí es cierto que el, el senador Franklin Romero se había mostrado a favor de que usted fuera la, la, la que ocupara la curul, pero sabemos que esto a veces se extrapola un poquitico más. Eh, ya lo decíamos, pero el propio Almedo, eh, que fue el que ganó la CURUL, dijo que la persona más idónea era su hermano. Eh, entonces hay que ver si, hay, si, si tiene, si cuenta usted con el apoyo de dirigentes de mayor nivel, de mayor categoría, por ejemplo, lo que tiene que ver a nivel nacional, para poder contrarrestar esta decisión de Olmedo, que sabemos que tiene mucho poder a lo interno del PRM. Bueno, Yerian, te tengo que decir que yo en este partido, contando los años del PRD, son 26 años que tengo. Eso te garantiza a ti, o me garantiza a mí, que tengo mis relaciones y que hay muchas personas a nivel nacional que reconocen el valor que reconocen los aportes que yo puedo ir al Congreso. Y tengo aquí otra gran comunicación más grande, donde la Federación Nacional de Mujeres Modernas, en pleno, le pide a la dirección ejecutiva que sea yo. Ahí firmó desde la presidenta nacional, desde la presidenta nacional de la federación, hasta la secretaria de la Cámara de Diputados, que es la diputada de Santiago. La directora de Progresando con Solidaridad de Prosoli, Gloria Reyes, la que idea. exacto, la que era, era diputada representación en representación de género en la Cámara de Diputados también está aquí firmando. Pero aparte de, de la presidenta en fusiones, Fernanda de León, que ahora es viceministra de, de medio ambiente, pero también la secretaria general de las mujeres. Pero además, a esa firma se unieron. Una representación de todas las mujeres de la provincia de Duarte, de cada municipio, de lo, del municipio cabecera, por zona. Hay una representación de las mujeres del partido apoyándome. Y personas que me llamaban dispuestas a apoyarme hasta con los medios que tenemos aquí acostumbrados, con, con disturbios, con cosas. Y no, no, no. Nosotros estamos en otra era, nosotros vendimos un cambio. No me hagan desastre. Ustedes lo que tienen que hacer es apoyar a las mujeres en su solicitud. Y ahí hay, Dorina, más mil, hay más de mil, ahí hay más de mil franco-macorizanos y duartianos pre -pre que 謝謝, apoyaron esta favor. solicitud. Este, sí, eh, Dorina, ese documento le llegó a la dirección ejecutiva, ¿le, le llegó al presidente Luis Abinader? Dominador. Le llegó al presidente Luis Abinader, le llegó a la señora Raquel Arbaje, se lo di yo misma, en su condición de mujer. Y me dijo que estaba... Eh, consciente que eso me correspondía a mí por justicia eso le llegó no, a Raquel. paliza sí ah, no, si lo dijo Raquel Abaje ese ya. otro documento eh, eso, eso le llegó a Paliza como presidente del partido que yo hice de ese expediente se hicieron seis copias ayer ya y tengo una eh, una anécdota con relación a eso cuando ese documento se dio la primera reunión de la dirección ejecutiva yo fui porque es que yo tengo relaciones en mi partido señores eh, no, no, yo pues, respeto lo, la posición. Lo, oye, yo maestro, respeto, oye, yo rigo. respeto a mi compañero Olmedo y le tengo cariño y aprecio. Y cuando llegó aquí a aspirar hace 10 años, yo lo apoyé para su primer periodo. Pero cuando Almedo llegó a, al partido, yo tenía 16 años, yo tengo que tener algunas relaciones. Usted Dorina, eh, eh, mostrar, entonces, okay. eh, la anécdota de esa okay. carta es que como yo hice seis, seis expedientes: uno para el presidente, uno para Paliza como presidente del partido, uno para Carolina Mejía como secretaria general del partido, y tres expedientes más para dirigentes que son de la dirección ejecutiva, que yo entiendo que me podían apoyar. Cuando se dio la primera reunión, yo voy donde paliza con uno de los expedientes, yeah, yeah, eh, Weiner, uh -huh. voy con un expediente de ese donde paliza, que está en la reunión y me dice, mira, ya lo tenía para presentarlo en la agenda, en la reunión. Ese documento está donde debe estar. ¿Tú estas firmas de quién son, Dorina? Las, las de adelante, las que están con sus nombres, son de mujeres eh, dirigentes del partido a nivel de la provincia, a nivel nacional, sí. y ya lo que están, como todas las firmas juntas, son ciudadanos que se han empoderado de la causa, que creen eh, que siempre les gusta estar al lado de, de, las, mejores, de las mejores intenciones, y firmaron un apoyo. ciudadanos, que son del partido, ciudadanos, eh, comunes que no son políticos, ahí hay de todo, porque nosotros en este en, en este momento tenemos que agradecerle mucho a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestro duartiano, porque esta causa ya no es una causa de Dorina, esta, esta, esta causa es una causa de la provincia de Duarte. Dorina, eh, nos han mostrado documentos de lo que se está haciendo a nivel institucional, formal, para eh, buscar o lograr llegar a la curul que entendemos, si tú entiendes y muchos ciudadanos que entienden que es a ti que te corresponde, por lo que sabemos de la representatividad y de, del ciudadano que fue a votar, eres eh, por puntuación o por votaciones a quien le correspondía, correspondería. Tenemos entonces al candidato que ganador que deja el, el puesto diciendo que es su hermano, que necesita un equipo, que ese equipo de trabajo, de estrategia, que estuvo con él ahí, eh, en el proceso electoral, y que entiende que por eso eh, de alguna forma le corresponde. De, dicho esto, ¿qué tú entiendes o qué opinas al respecto? Más allá de a nivel institucional, hay una situación personal, si se quiere, de, de, de afección. Tú estás siendo afectada por algo que tú entiendes que es injusto. Y que entendemos Exacto. que es así. ¿Qué tú opinas al respecto? Yo opino al respecto de que respeto su punto de vista, pero no lo comparto porque no tiene lógica. Mira, está bien, su equipo hizo un trabajo y lo respeto y todo. Pero él fue recompensado en una posición donde quizás representa tres veces mejores beneficios que la diputación, porque por eso se fue. ¿Verdad que sí? Entonces, al momento del gobierno nuestro, del Partido Revolucionario Moderno, darle una mejor posición, esa candidatura en ningún momento en la Constitución dice que del diputado que se va dice que es el partido sí. el dueño de esa posición. Para mí, yo respeto su punto de vista, pero está, lo siento un poco confundido porque está bien su sacrificio, pero sus beneficios están en la dirección ¿Tú crees que, le que le entregaron. Bueno, que lo juzgue el... no estoy para juzgar a nadie. Yo estoy aquí solamente defendiendo el derecho que entiendo que la constitución me permite a defenderme cuando yo sienta que, me... que mi trabajo, que mi integridad, que mi esfuerzo alguien eh, no lo quiere reconocer, pero en cuanto a juzgarlo de lo que es la historia y Dios se va a encargar de cada uno. Dorina, la actual regidora, Yanni eh, Ventura, también aspira a esa posición, a esa curul, y también elevó, según nuestra fuente, una instancia ante el partido a, eh, ¿verdad? Al, al Comité Ejecutivo del PRM. ¿Su posición al respecto? Bueno, cada quien tiene derecho a tomar las decisiones que entienda que debe tomar. Pero, según lo que dijo Milagro Ortiz-Bos. Eso no es lo ético, no es lo democrático, pero al final cada quien va a dar, eh, va a tener las consecuencias de sus acciones. Yo no estoy, no estoy aquí para eh, evaluar la conducta de nadie, solamente cada quien va a tener los resultados, cada causa tiene una consecuencia, cada quien actúa de acuerdo a lo que mejor le parece. Ahora, yo elegí trabajar cada día para convertirme en la mejor persona que puedo ser. Y en ese sentido, yo, Dorina, no hubiese aspirado en estas condiciones, sabiendo que lo ético y lo democrático, que hay alguien que se fajó. No no no una fajita, mi amor, porque esa candidatura mía no fue de que, que me pusieron ahí porque no había mujeres. A mí, yo tuve que ir a unas primarias y competir con otra mujer que la apoyó un gran equipo de personas. Yo competí ¿Con quién? casi ¿Con quién? En, la, en, en las mismas condiciones. Eh, eh, no en las mismas condiciones, porque ella tenía más fortaleza, más recursos. Yo competí para ganar mi candidatura con Marianela Lora. Okay. Sí. Y tuve un gran equipo que la apoyó. Entonces, fui la tercera mujer más votada del país en las primarias para lograr mi candidatura. Luego, me pongo... Me, yo hasta me río, Weiner cuando yo me, me miro al espejo y me río. Cuando yo veo la declaración del... Del más pobre con el que yo competí, Olmedo Cava, el que tiene menos millones, 80, y yo como con tres o cuatro, pero de deuda. <risa> yo digo, wow, Dorina, tú eres fuerte. Competí con todo eso y siento que, que competí con honores. Dorina, hay algo que es importante y que es innegable en política. El público quizás, eh, mucha gente quizás no lo entiende así, es dentro de los partidos políticos hay corrientes que son, si se quiere, islas de poder. Está dentro del PRM la de Hipólito Mejía y la de Luis Abinader. ¿A cuál pertenece usted? Mira, yo siento que soy del PRM. Yo soy del PRM. Ahora, en las primarias yo apoyé a Hipólito. No lo voy a negar, pero yo soy del PRM porque yo siempre he estado al lado de los mejores intereses de mi partido. Y ustedes y este pueblo saben muy bien que yo, yo tuve bastante oportunidad que yo era muy cercana a Luis Ernesto Camilo, y cuando Luis Ernesto Camilo dio el paso y se fue al PRD sí, ligado sí. al PLD, yo, aún estando en la oposición y en las situaciones que, que he estado, le dije que no por mis valores. Independientemente de que en una, en una posición yo apoyé a un candidato, yo siempre voy a respetar la línea que va el partido como partido el PRM no me aunque lo apoyé, no me siento con un compromiso moral de ninguna corriente en el sentido de que en las elecciones yo hice lo que pude con, con la gente que me apoyó pero ninguna corriente a mí me asumió ¿Y por ahora eso yo soy de, ahora yo soy yo soy del PRM yo soy de la provincia Duarte pero eso. Sa sabemos que Hipólito Mejía tiene muchísimo poder dentro del gobierno vemos que hay yo no lo he visto yo no oh, he visto a Hipólito. Acá, pero, y el ministro de Defensa, y el de Agricultura. Pero estamos, quiero decir que no, que no lo he visto, hombre. que no lo he visto, no sé qué dice. Ah, bueno, él. Eh, no, no, no ha hablado usted del usted tema. No, ha él, no, no yo de soy del documento. PRM. Ella, yo soy del PRM. Ella lo está haciendo a nivel institucional. Ah, yo, lo, yo me normal. estoy manejando institucionalmente. Pues yo me dado a don Hipólito, porque Hipólito, que hay que decirlo aquí, fue el que, el que salvó a, a José Luis Rodríguez de, de allá abajo, ¿verdad? De, de, de Villa Arriba. Cuando lo, deja, lo van a dejar afuera, eh, yo tengo la fuente mía que me dicen que esa llamada derechita de Luis me dijo, mira, ese no me lo pueden dejar afuera. Hipólito Mejía, y entonces tuvo que sacrificar a otro que estaba eh, que era candidato a diputado, y entonces colocar ahí, porque el Olmedo no cedía eh, a su diputación. Porque hay que decirlo, según nuestra fuente, el Olmedo no, no creía que iban a ganar. Por eso. Oh, Dorina, <ríe> él te quiere meter. No, no, no, eso eh, yo no estoy diciendo, no es Dorina. Mira, que me desmienta, mi amigo Sabemos Si ahí no le pidieron, si el presidente Luis Abinader no le pidió a él que dejara eso porque pues él iba para el gobierno. Pero debió de hacer como hizo Paliza, que era un ganador seguro en Puerto Plata sí, y, y no fue candidato. Eso es trabajar o tener un comportamiento honesto. Mm. No usted irse a ser candidato pensando que déjame ir porque si no tengo una cosa, bueno, tengo la otra. la, la política, la Entonces, política sí. Pero no quiere decir que esté correcto. Pero vamos a aprovechar a Dorina acá. Sabemos que el PRM aquí en la provincia ha tenido algunas situaciones, eh, aparte de, de la que tenemos aquí contigo hoy tratando sobre la curul. La comisión de empleos, hemos visto dificultades, situaciones internas, descontento de los PRMistas. Ahora, esto, esta, esta lucha de intereses internos por el, la curul de la provincia de Duarte, en el caso de la Diputación, ¿cómo están las relaciones de Dorina Rodríguez, eh, el grupo, la corriente de Olmedo Cava? Hay algunos que siempre son buscan ser un tanto medio, equilibrado. ¿Cómo está? Eh, tu situación. <risa> quiero que me, no, pues no, no me des no una respuesta diplomática, <risa> sincera. O sea, ¿cuál es la situación? Porque indiscutiblemente debe de haber tensión. No me imagino eh, en una reunión tú, Olmedo. Bueno, honestamente, si tú supieras uh, que a mí me... Le quiero aclarar, y una primicia para la provincia. Olmedo y yo tenemos unas excelentes relaciones humanas. Porque no ni él, esto no es personal. Esto no es personal. Nosotros tuvimos una reunión claro. en, de la dirección ejecutiva. La última vez que lo vi fue una dirección que tuvimos en el Hotel Las Caobas, la dirección ejecutiva de aquí de San Francisco de Macorís. Y nosotros hablamos muy ameno, porque nos, en, el crecimiento del ser humano se basa en eso: que tú no debes llevar a lo personal cosas que son quizás de intereses. La, y no hay de, y de Nuestra relación está muy bien. No, de verdad, que, que no te estoy siendo diplomática. Nosotros no tenemos ningún tipo de problemas personales y yo le respeto y le admiro, aunque no, no coincido con él en posiciones que nosotros le criticamos al PLD. Muy bien, Dorina, eh, finalmente desde mi parte, ¿cuál es el próximo paso? porque está como está, como que en stand-by, está todo frenado ahí. Incluso vimos a Almedo que dijo ayer en un programa de televisión que en los próximos días, pero eso lo viene diciendo desde, desde el principio, que en los próximos días ya se va a conocer la información. ¿Cuál es el próximo paso en función el pro, de...? El próximo paso es seguir confiada en que nuestro partido le va a demostrar al país que somos el cambio y esperar tranquila porque ya todo lo que había que hacer... Se ha hecho y yo estoy confiada. Yo no creo que haya que dar más pasos, simplemente hay que esperar que la dirección ejecutiva tenga el chance de reunirse para tratar el tema. Y si no te es entregada la CURUL, ¿qué harías? Sabe que. Lo que has pensado. <risa> Sí es bueno saber, sí, sí, sí. no es bueno sí. saberlo, ¿no? porque hay mucha gente que qué votó pregunta, por ti y eh. quiere saber cuál qué, qué haría Dorina si se la dan a la ¿Cómo es la candidata, bueno, la regidora o, o al hermano de Ordenes, Bueno, le voy a decir. Justamente cuando eh, en un rato voy a salir a Santiago a reunirme con alguien muy interesante de nuestro partido eh, donde simplemente vamos a socializar algunos temas. Pero yo, estoy, yo no creo que deba hacer nada después de eso, porque yo confío y yo voy a respetar la decisión del partido, porque yo confío en que va a ser la decisión correcta, porque el propio Luis Abinader ya lo fue preparando a ellos. En los últimos dos discursos, ¿qué ha dicho Abinader? Que su gobierno va a ser un, es un gobierno, nuestro gobierno como PRM, y de él como presidente, es un gobierno ético, democrático, transparente y la directora de, y lo ha dicho con doña Milagros Ortiz voz, al lado, y doña Milagros le ha dicho lo ético, lo transparente que sean ellos, entonces yo estoy confiada no creo el, que haya que dar ningún paso Tuviste lo que dijo la directora de comunicación me parece que fue del PRM en torno al caso de Claudio Camar La directora de comunicación, sí. ¿qué dijo? No, que dijo no Que no, no le correspondía a Claudio, y es el segundo más votado, luego de Josefina Castaño es que en el caso de Claudio, como, usted dice, como te dije, a ellos tienen telas por donde cortar, porque podrían, si se van al tema de género, podrían decir, no, vamos a ponerle a la mujer que quedó más cercana de la posición, porque quedamos como país muy bajita la participación de las mujeres en la Cámara de Diputada, yo creo que son nueve nada más, hasta ahora. Entonces, bueno. si el partido elige fortalecer, como ha sido la decisión de Abinader, lo que es la participación de la mujer en política Podría ver por dónde cortar Porque ya quedaron más candidatos Ahora en, en nuestra provincia Solo quedé yo del PRM No que esa fue la que quedé más cercana Es que solo quedé yo Porque la otra que quedó Lo primero que sacó muy pocos votos Y lo segundo que no es de nuestro partido Fue una aliada correcto, Dorina, correcto. brevemente, ¿qué le dices a la provincia? Bueno, mi gratitud La verdad que le hago honores A mi provincia Duarte, a mi gente desde mi corazón, una inmensa gratitud, emoción y compromiso me genera de seguir cada día trabajando para ser la mejor persona que puedo ser e ir al Congreso a hacer una gestión ejemplar a favor de nuestra gente. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Dorina, Dorina Rodríguez, candidata a diputada por el Suerte PRN. con eso. Suerte que te vaya bien y que sea lo mejor, que entendemos que sería pues la representatividad y la democracia. Bueno, eso es lo que yo he dicho siempre, porque si, si otro que no participó como candidato no tenía una propuesta legislativa no hizo el esfuerzo por aspirar a la Diputación, ¿cómo se le levantó? eso diputación? es una falta de respeto a, a, a quienes fueron a votar, al que fue además a votar de... por Olmedo y al que fue a votar por Dorina, claro. lo hemos dicho, claro, vamos... que votaron en el partido y por ese partido, Totalmente. vamos sí. nosotros a una breve pausa, bueno. quédese con nosotros, esto es de mañana, tenemos muchísimo más, Mira, llama Hipólito, Hipólito